Me llamo Chica Noin Heizo, soy el detective más sagaz y con más éxito de la comisión Tenryu. La agencia de detectives gastan demasiado tiempo en investigar relaciones extramatrimoniales y buscar mascotas. Y no hace falta decir que luchar contra bandidos y buscar objetos perdidos no es mi clase de trabajo deseado. Un verdadero detective debe usar su ingenio y estar un paso por delante de los maliantes. Seguir los indicios hasta dar con el culpable y perseverar hasta atar todos los cabos sueltos de nuestro caso. Siempre hay gente poco diplomática que prefiere usar la violencia, como si eso le sirviera de algo. Esperemos que la lluvia no haya limpiado las evidencias.